¿Qué caché?, se filtró cuánto cobra Laurita Fernández por ir a una fiesta de 15. ¿Qué? Laurita Fernández es una de las jóvenes más prometedoras del espectáculo argentino. Al parecer, la joven además es muy admirada por el sector adolescente. Y las muchas chicas la quieren en sus fiestas de 15. Pero todo tiene un precio. Y el de ella es casi impagable para la mayoría. En intrusos, revelaron el precio. Mira el video al final de la nota. Laurita Fernández es una de las figuras más fuertes de la farándula en la actualidad. Y su presencia es requerida por marcas y programas televisivos. Pero no solo eso. Algunas adolescentes también sueñan con tenerla en sus fiestas de 15. Pero el costo económico para conseguirlo es bastante grande, según señalaron. Adrián Pallares señaló en Intrusos que llegó al guarro de acción de Telebajo Cero. Es una historia que tiene que ver con Laurita Fernández. Es una de las favoritas de las quinceañeras, una señora llamó porque le ofrecieron hacer una coreografía, le preguntaron por Federico Val y prefirió no bailar con él porque estaban peleados. También querían a Matías Knapp. Le pidieron por Laurita 200 mil pesos, Federico Val pidió 80 mil pesos y Matías Knapp no contestó. Gracias al programa de Marcelo Tinelli en estos shows, detalló el panelista. Marina Calabro consideró por su parte que John Bajo puede pedir lo que se le dé la gana. Es una fortuna, consideró por su parte Marcela Tauro.